Hey amigos de Techcetera se acuerdan de la canción uno de nosotros no es como los otros es diferente de todos los demás y aunque estas dos cajas del Oppo Reno7 se ven iguales los invito a que me acompañen y entre todos encontremos las diferencias entre estos dos modelos bueno amigos y aquí los tenemos seguramente ustedes recordarán que estuvimos probando este Oppo Reno7 en México el cual tiene un color supremamente hermoso todo basado en Oppo Glow la icónica cubierta que además de ser muy hermosa no se raya fácilmente esto es una especie como de azul tornasolado y recordemos que este es el móvil que tiene los no, los lentes microscópicos y el halo precisamente para poder tomar fotografías a ese mundo que a veces se oculta de nuestros ojos es hermoso se parece muchísimo a este pero en realidad no son iguales y ya vamos a ver por qué ¿sí? gracias al éxito que ha tenido el Renault 7 original. La marca ha decidido. Dado que es el éxito en ventas. En su gama. Ha decidido traer una versión un poco más poderosa. Que además. Fíjense tiene un color dorado oro. Como medio tornasolado. Espectacular. Dentro de las diferencias que hay. Encontramos una memoria mucho más grande de 256, esta era de 128. Y además tenemos la posibilidad de ampliar hasta 8 gigas más la RAM. Esto va a hacer, como lo vamos a ver en este video, que el rendimiento mejore. Pero no quiero generar ningún tipo de expectativas, quiero que ustedes mismos lo vean con sus propios ojos bueno y como pueden ver a la derecha tenemos la versión antigua del Reno7 y a la izquierda tenemos la nueva de 256 GB algo interesante que podemos ver acá es que efectivamente la parte de la RAM vamos a chequearla precisamente la ampliación de RAM en este caso llega hasta 8 GB, lo cual es bastante. Y en el caso anterior del Reno7 normal, fíjense que solamente llega hasta 5 GB. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a ver en unos minutos cuando empecemos a abrir aplicaciones. Recuerden, derecha, versión antigua del Reno7, Izquierda la versión nueva Bueno y aquí sí. vamos a probar precisamente El poder de los dos teléfonos Vamos a abrir el navegador ajá Aquí lo tenemos Efectivamente Estamos en etcétera Los dos andan muy bien Ahí entré a una, a una noticia uh -huh. Listo Muy bien Ahora vamos a abrir También Uy aquí me equivoqué yo Vamos a abrir YouTube Uh -huh. Acá tenemos YouTube. Vamos a correr un video. Bueno y ahora vamos a probar Call of Duty precisamente, listo. Okay. Y ahora contemos el número de aplicaciones que tenemos: 1, 2, 3, 4. Démosle inclusive permitir a esto, y vamos en 4 acá con archivos: 5, 6, 7, 8. 9, 10 11, 12 13 14 uh -huh, 14 aquí uy, no sé que se me hizo esta 15 uh -huh, Falabella 16, 17 gua eh, Booking 18 Quai 19 Ajá uh -huh, el éxito 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 aplicaciones y siguen andando siguen en pie de guerra Nótese que sí, La RAM funciona muy bien Y este El Oppo Reno7 de, de 256 Inclusive corre un poco más Que su antecesor Definitivamente El Oppo Reno7 en sus dos versiones Es un exponente Muy fuerte Pero obviamente la, la versión oro gold de Oppo Renault Glow es supremamente hermosa definitivamente se trata de móviles que se deben considerar por todas sus buenas prestaciones por lo bien que les ha ido en el mercado y obviamente porque tienen un muy buen retorno a nivel de costo-beneficio bueno amigos de Techcetera ya lo vimos el Oppo Reno7 en sus dos versiones rinde de lo lindo abrimos más de 10 aplicaciones, más de 20 y los dos seguían corriendo muy bien ahora, si hay que elegir un gran ganamente es el usuario pero para los que se vayan por la versión dorada, oro, con este glow que genera esos visos tan hermosos, seguramente se van a dar cuenta que tener 256 GB de memoria Trae grandes ventajas No solo porque se puede expandir la RAM Hasta 8 GB Sino porque se pueden tener Más de 6700 aplicaciones Con un tamaño promedio de 33 MB Más de 13000 fotos O sea, todos sus álbumes reunidos Más de 100 canciones Más de 1400 videos Más de 200 películas en HD lo cual quiere decir que se va a tener capacidad prácticamente para todo esto para un usuario de El Común en la gama media seguramente les va a dar rendimiento y espacio para RAM. La decisión es simple no solo tenemos más memoria la posibilidad de tener temporalmente más RAM para correr aplicaciones la... que queramos al tiempo sin perder por así decirlo, el lugar en donde estábamos en la red social, en el correo, ni nada de eso, porque no se cierran y se vuelven a abrir las aplicaciones, sino que además contamos con Android 13 corriendo sobre Color OS 13. Mucho rendimiento, mucha fluidez para que el smartphone se mantenga optimizado en el tiempo y además seguro. Así que la decisión es simple: Reno 7 de 256, color oro podría ser lo más seguro lo que más dure en el tiempo y obviamente para los que quieren teléfono para un rato la decisión a tomar así de simple entre los dos porque cabe aclarar que el reno 7 es muy bueno este es aún mejor <música>